órganos del cuerpo humano The organs of the human body El útero Uterus El bazo Spleen El cerebro Brain El colon Colon el corazón. Heart. El cérvix. Cervix. El diafragma. Diaphragm. El esófago. Esófagos. El estómago. Stomach. El hígado. Liver. El intestino delgado. Small intestine. El intestino grueso. Large intestine. El páncreas. Pancreas. El riñón. Kidney. La espina dorsal. Spinal cord. La médula espinal. Spinal cord. La prostata. Prostate. La uretra. Urethra. La vejiga. Bladder. La vesícula biliar. Gallbladder. Las amígdalas. Tonsils. Las trompas de falopio. Fallopian tubes. Los bronquios. Bronchi. Los ganglios linfáticos. Lymph nodes. Los ovarios Ovaries Los pulmones Lungs Los testículos Testicles El ojo The eye. La lengua Tongue el oído. The ear. La nariz. Nose. El pene. Penis. El clítoris. Clitoris. La piel. Skin. Los huesos. Bones. Los músculos. Muscles. Español.